que de mejor de mañana para presentarles una propuesta muy bonita para estas vacaciones de invierno. Sabemos que hay muchísimo para hacer, diferentes eh, actividades, desde lo recreativo, desde lo cultural. Y ahora les traemos algo para, pensado para toda la familia, para los más chicos también, que es una hermosa obra de teatro que se llama El Robo de la Corona. Y para ello le voy a dar la bienvenida a quienes están aquí con nosotros, actores y además el autor de esta obra tan bonita. Mónica Pellegrino, Juan José Concha Díaz y Jorge Grifo, el autor, justamente. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. bien? Muy bien. Buen bien? Día. Muy Gracias bien, por ¿sí? venir. Un gusto Gracias. tenernos acá. El robo de la corona, y ya habíamos imágenes, ¿no? Que nos remonta quizás a una época medieval de princesas, de reyes. ¿Y a quién le roban la corona? A vos. A la reina. No, yo soy la ladrona. ¡Ay! No, chicos, ¿quién la invitó? No, no, claro. Por favor. Yo soy la ladrona. En otras épocas era la princesa. Ahora ah, era. Muy bien. Ya no me tocamos la princesa. de la ladrona. La mala, la mala. Granicia. Muy bien. ¿Pero una mala mala o una mala que al final Como se una se mueve? mala mueven, torte, una sí. No termina siendo muy buena, pero tiene se reivindica un poco. El señor me reivindicó un poco el personaje. Muy final. bien, me encanta. Bueno, chicos, eh, una obra con baile, con música en vivo. Es, es una comedia para que los más chicos se diviertan, para que vayan a pasarla bien. Y en definitiva, para que vayan a hacer algo distinto, ¿no? Porque quizás en las vacaciones están mucho con lo que es celular, la compu, eso... A lo que sí, están tan está acostumbrados igual. Y salir un ratito de casa, ver algo como el teatro Sin dudas, eh, se llevan recuerdos muy bonitos Bueno, mira sí, realmente la obra eh, cobra vida Realmente los chicos, ayer fue el estreno Y la verdad que lo están enloquecidos <risa> eh, a mí, Yo soy el relator en la obra ah, muy bien. Así que, bueno, Clave, el que se digo. encarga de explicar Lo que va a ir sucediendo a medida que va la obra, bueno, aparezco en algunas partes. eso es pues el que, sí. que todo lo sabe y todo lo ve de alguna manera. Exactamente. ¿Se sí. sí, él todo muy lo sabe. Muy bien, me encanta. Bueno, y los sí, chicos sí. ayer, bueno, tuvimos una sorpresa que los niños, yo que he hecho mucho musical, eh, fue muy rápido la, la, la entrega de ellos y... la. Y, y la desesperación de subir al escenario. Ah, ok. Querían Tomaron estar confianza enseguida con los personajes y ya se empezaron a acercar, acercar. Bueno, empezaron a traer seguridad porque los niños se querían subir <risa> al escenario. Necesitaron pues, hacer una barrera ahí. No, y no, no. Y es maravilloso. Yo les he explicado a otros chicos que, bueno, ahí, tenemos unos bailarines de Junín. Ajá. Vienen de Junín. Desde allá viajan bonitos todos los días. Hace un montón, montón de meses. Y ellas, bueno, no habían estado en... Uh -huh. Y me decían, los niños, los niños. Le digo, bueno, esto prepárense porque el niño... Claro. Eh, quiere todo, sí, sí. se va acercando y después se quiere subir y quiere que le des tu, tu sombrero, bueno, la verdad que fue Pero maravilloso cual, es que es, ¿no? es lo más lindo trabajar con niños no pues de cierta manera no, no tienen prejuicio y realmente no. se cree en lo que les estás contando y se sí. mete Exacto. en la historia sí, sí, sí, sí, hermoso, sí. ¿no? es el mejor público, el más sincero sin dudas. ¿Y cuándo se viene la próxima función? Porque claro, estuvieron de estreno, pero entonces seguramente madres y padres que estén del otro lado quieren tomar notas y cuándo puedo llevarme En un ratito. <risa> ah, hoy mismo. Todos los días. Si estamos ah, a, están todos estamos días. en el Cine Teatro mismo? Plaza. Sí, señor. Muy bien. Hasta el, en el Cine Teatro Plaza estamos hasta el domingo Ajá. a las 16.30 horas Muy bien. y el lunes arrancamos en el Imperial de Maipú. Perfecto. Toda la semana también, hasta el 23. Excelente. ¿Cómo ha sido el proceso creativo, digo, armar esta obra? ¿Cuánto les ha llevado de ensayos? Porque uno ve lo que está sobre el escenario, pero todo el trabajo detrás sabemos que es súper complejo, que lleva muchísimo tiempo y que es un gran equipo, ¿no? no solo los que están en escena sino también los que trabajan en las luces cual, con el mismo trabajo cual. del autor también que, que pensó en esta obra tan bonita para, para llevarla al Teatro Plaza y al Teatro Imperial Sí, la verdad que sí. Bueno, cuando empezamos con esta obra que ya tiene la idea inicial fue hace un par de años la idea era tratar de acercar Teníamos dos premisas. Mm. La primera tratar de acercar al público infantil a toda la tradición vendimial Ajá. dentro de la estructura de un ah, cuento tiene que infantil, ver con la pero tiene que ver con la vendimia. Opa, o sea, qué lindo eso! Partamos de los nombres de los personajes: Granicia, Bonarda, Merlot. ¡Ay, oh, qué bueno! Tiene toda esa idea. Y en la segunda premisa de la obra era que fuera una obra para toda la familia. Claro. Que los grandes que acompañaran a los, ni a los niños no se aburrieran dentro uh -huh. de la obra. Entonces hay muchos guiños para los adultos. Muy bien. Y la verdad es que anoche lo vimos. Claro. Se, se reían en los... forma alternada. Se reían a veces los niños <risa> y después se reían los adultos. Claro. Humor pensado para, para toda la familia. Bueno, y también en el tema musical, que es importante sí. destacarlo, eh, el compositor, los, los compositores, Marcelo Pellegrino, que es mi hermano, y Analí Elena, eh, el señor canta una chacarera, ah, muy bien. canta una tonada... Todo en eh, vivo, ¿no? Todo en vivo. Eso es un re plus. Hay carnavalito, entonces también acercar a los chicos al folclore desde otro lugar, obviamente. Por supuesto. Eh, con arreglos... Muchos más modernos y todo y que tengan que ver con un infantil y con una historia. Me encanta. Eh, así que bueno, la chacarera bailaron los chicos. <risa> sí. sí, fue maravillosa. <risa> A fondo. Me encanta. Bueno, sí, estamos viendo eh, dónde comprar las entradas, porque en entrada web ya están disponibles. Obviamente también se puede en la boletería, pero siempre está bueno de manera anticipada guardarte ese lugarcito en el teatro. Durante esta semana, Teatro Plaza de Godoy Cruz y la semana que viene ya se trasladan al Imperial de Maipú. Entrada web, ahí lo estás viendo en pantalla, muy sencillo sacar tus pases. bueno chicos algo que quieran agregar, una invitación que quieran hacer a las familias. No, Mira, yo quiero destacar que no nos nombramos, sí, los chicos. Sí, sí, que que sí. Que vos recién lo decías también, mm. la gente que trabaja detrás, porque Por la supuesto, verdad que es, un es un trabajo que viene desde hace tres meses. Y bueno, queremos agradecerle a, a Omar Scali, que es el director, y bueno, uh -huh. se ha puesto la camiseta con todo lo que es escenografía, con. Gracias, claro. Mira, yo estaba oh, mira. viendo justo veía las montañas. Esta obra transcurre en, en Mendoza. Eh, Tierra Linda se llama. Ah, Muy bien. O sea, todo son el país de Tierra Linda. Es, okay. es Tierra Linda, pero sí tiene que ver mucho con Mendoza, por bien. supuesto. Perfecto. Bueno, también agradecerle a Virginia Zavala, que está siempre con nosotros. Bueno, los vestuarios son increíbles, chicos, son, son vestuarios. Emiliano Abraham sí. en el sonido. Bueno, muchas. Pedro maravilloso, Pedro Maravini, director, ¿verdad? ¿verdad? director también con los Bueno, que hoy no pudo venir. Estaba apuntalándonos en todo, bueno, hacemos todo juntos, cual, sí, sí, Así que seguía mucha gente detrás de, de, de la obra. Y Jorge bueno, superó no. tus expectativas verla sin escena, porque una cosa es escribirla y otra cosa es ya verlo materializado, ¿no? tu trabajo. Es que en realidad cuando uno lo empieza a escribir tiene una idea y después cuando se pone en escena, el resultado final supera la idea claro. que uno tenía. Termina siendo otra cosa y mucho mejor pero la verdad que sí sí muy contento de haberla visto y de haber materializado lo que uno escribió y la idea que tenía ahora tiene que ponerse a escribir de nuevo claro. ahora tenemos necesitamos a a la próxima. para el año que viene otra más <ríe> sí. oh pero bueno para la próxima temporada que se yo, vacaciones de verano podemos ir con otra propuesta vamos. también seguramente seguramente nos vamos a ver nosotros bueno nosotros somos cantantes folclóricos y estamos acá así que también nos van a ver en otros escenarios muy así. Bien. Sí, bien. No como ladrones, sí como no, cantantes el, y Muy serio. bien, como hoy Los chicos nos han traído entradas Para sortear, ya se los comentábamos Al principio del programa, así que todos los que quieran participar Es muy sencillo, agenda nuestro WhatsApp 2616 577777 Por ahí nos mandás, nombre, apellido, DNI Completo, la palabra teatro, y de esa manera Al término del programa te vas a estar enterando Si sos uno de los ganadores, y si no tenés la suerte De ganar, bueno, ya sabes que las entradas Están en venta en entrada web, y también En la boletería del Cine Teatro Plaza Función hoy a las 16:30 16. 16. perfecto planazo de vacaciones para que los más chicos no se aburran hay que tenerlos entretenidos a los pibes <risa> Calentitos. Bueno, queremos el teatro un... también el teatro maravilloso sí. las instalaciones todo, bueno después de todo lo que pasó en el teatro sin eh, dudas eh, han podido volver a la actividad con toda la fuerza buena. con todas las precauciones la energía bueno. y la verdad es que la gente se prendió y mucha gente tuvimos sí, ayer muy sí, bien sí, sí, así Excelente. que gracias chicos un placer tenerlos no, por acá gracias. Gusto. gusto te esperamos Nos en el teatro Sí, chicos, yo me voy a querer subir al escenario. Pero arriba. Yo soy de los niños que van a estar así <risa> frenéticos por querer <risa> subir y me va a tener que agarrar los patubícanos de la plasmita. Pero además cantás muy bien. <risa> Ay, gracias. Cantas ¿Cómo, muy ¿cómo, bien? ¿Cómo ah, lo sabías? Este sí. Este sí. Este sí, sí, sí, a... eh. Así que podría subir. Podría subir. Bueno, no, no, no me tienes tanto, eh. No me tienes tanto con el carril. Pero de princesita. De princesa. La mala de, soy de, yo. De, de, para la, lo que la me mala malas yo. yo puedo ser tu secuaz. Sí, Ojo. También. Si necesitas un ayudante, ahí, ahí puedo. Estar. Vamos. Sí. Gracias, chicos, por su no, visita. Gracias a vos, gracias. Que sea no, con todos vos, los éxitos gracias. esta temporada y